Así que nada, vamos bueno, a estar paso doble y va por ello, ¿vale? Muchas gracias. <risa> Me preguntan por qué escribo. Me preguntan por qué escribo, Shirigoda. Y comprendo que te extrañe lo que hago, Pues yo sé que hay mucha gente que le choca Lo que para y es un regacamo. Y no te voy a negar que en buena parte hago esto por los premios y los pilotos. Pero con carnaval vengo de vuelta, ya busco otra cosa que me vuelve rojo. Esto escribo para ese grupo que me espera en mi local, para cuchar un paso doble, que le vuelva, que le vuelva, que le vuelva a emocionar, para hacer el pasacalle, reventando corazones. Cuando doce hombres mueren al cantar y volver por debajo de los pintar, cantando la felicidad con una sonrisa pintada en la